Nueva denuncia por acoso sexual contra Martín Siccioli. Una joven lo acusó de algo muy feo. Los tiempos están cambiando, dice una de las canciones más populares de Bob Dylan y, definitivamente, así es, en especial en todo lo relacionado con los derechos de la mujer porque, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. Donde era tomado como algo natural que un famoso tuviera un comportamiento inapropiado e incluso se lo festejaba por ser un hombre bien hombre, hoy las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, tiempo atrás, cuando Cacho Castaña intentó hacer una broma diciendo que una mujer que está a punto de ser forzada a tener relaciones debe relajarse y disfrutar. Inmediatamente recibió repudios de todos los sectores de la sociedad que lo obligaron a alejarse de los medios de comunicación durante meses, evitando hablar del tema incluso con sus amigos más íntimos, gente que lo quiere y aprecia como Beto Casella o Susana Jiménez. En esta ocasión, la situación es mucho más grave y también está relacionada con un famoso, Martín Siccioli, panelista estrella de Mariana Fabiani y figura destacada de Canal 13 y Todo Noticias, volvió a ser denunciado por acoso sexual ante la justicia. De esta manera, este nuevo requerimiento legal se suma al que presentó la verete modelo Nieves Jayer en su contra y al que el mismo periodista realizó, autodenunciándose. Florencia Brouse, quien en su momento había difundido videos donde Siccioli aparecía sacando la lengua y haciéndole pedidos muy especiales, finalmente se presentó en la Fiscalía número 23 de la Ciudad de Buenos Aires para formalizar ante las autoridades la denuncia correspondiente, dando así inicio a los trámites necesarios para que se realice una investigación que permita hallar la verdad de todo el asunto. Es bueno recordar que todo el tema tomó impulso días atrás, cuando Martín tuvo un fuertísimo cruce con Natasha Haiti y la acusó de buscar dinero y publicidad a través de él. Martín Siccioli, quieren a las chicas. TQ acoso ni acoso. La justicia penal rechazó el acoso planteado, X me autodenuncia. Puses el unip. ellas van X mediaciones. Punto Vamos a ver quién le va a deber a quién. Tenemos variadas pruebas: contravenciones, mediaciones. Mira determinaron. Natacha Howitt, un horror seguro presentaste otro celular, porque en el tuyo está todo, segundo están las pruebas y los videos y las denuncias reales. Ni loca subo los videos tuyos con la baba perdón Serati, vos las hostigaste y eso es delito y no te presentaste ante las dos denuncias. Stop Drugs. Martín Siccioli, ante la falta de empleo, crear nuevos emprendimientos. ¿Cuánto sale culo Borres? Punto. Te compro todos. Gracias, X, avisar. Yo sé que uno es, y o es capaz de extorizonar. Lo haces de fan. Me voy a casa con mis amores. Lo leyeron y se matan de risa. De acuerdo a la denuncia realizada por Florencia, el periodista le habría pedido que le enviara fotos de sus pechos y de su V.